Y a quien vamos a saludar sí. ahora porque ya está en comunicación telefónica es a José Orellana, intendente de Fama y Ya porque hay una buena noticia para Fama y Ya sabemos que tenemos muchos oyentes en esa zona uh -huh. y ellos también ahora cuentan con una nueva terminal de ómnibus, así que queremos tener más detalles, más información por eso le vamos a dar la bienvenida entonces al intendente José Orellana José, buen día, bienvenido a LV7 Buen día, un gusto saludarlo a todos ustedes, a la gente de la radio, así es. Nosotros felices de haber logrado reunir todos los requisitos después de un ida y vuelta, un feedback, correcciones, cambios, mejoramientos, cuestiones técnicas, cuestiones económicas que van y que vienen, pero este llega el momento en que ya estamos en condiciones de licitar la obra y estos días vamos a estar sabiendo qué empresa es la que se adjudica la obra y Famayá va a tener una hermosa terminal de ónibus con cinco carriles que no se convierte en grande ni en pequeña. Es una terminal muy pintoresca con su infraestructura muy moderna y con lo está, diríamos, de eh, un movimiento comercial que debe existir en ese lugar, va a ser en el acceso, en la entrada de Famayal, donde también en la cercanía está el parque industrial que estamos construyendo y ya hay muchas empresas que están instalándose y que va a ser un importante trabajo para nuestra gente. Por esa zona también ya este, se ha destrabado todo y está el terreno y está para también licitarse el hospital regional que tenemos que construir, que va a ser uno de los hospitales más grandes que va a tener el sur de la provincia y tenemos un nuevo complejo deportivo y a la misma vez el cementerio nuevo con, diríamos así, eh, con todas las infraestructuras, sí. las técnicas avanzadas, un nuevo cementerio que ya estamos construyendo en Pomayá. Nuestra nueva plaza ya va tomando forma y pronto la vamos a poder inaugurar y es una plaza muy moderna, muy linda y hermosa. Estamos trabajando en muchos pavimento en la cloaca, que la hemos esperado tantos años. O sea que Famayá se ha transformado, está cambiando y cambiando para bien. Intendente, es increíble. Sí. Un montón de obras cercanas que también hablan del desarrollo económico, del desarrollo de los distintos puntos en, en una zona que va a estar acompañada entonces por eh, pavimento, garantizados los accesos. Hay mucho trabajo detrás. Sí, eh, eh, Famaya, estos tiempos ha dado un cambio, una transformación, un salto de calidad importante. Y estamos, Famaya, este año anduvo y anda muy bien porque, digamos, acá trabajamos en cultura, en educación, ya estamos trabajando en las escuelas para que estén lindas cuando vuelvan los chicos a la Jángula. Eh, digamos, este fin de semana vamos a tener los cursos, ¿no? El viernes, uh -huh. sábado y domingo, entrada gratis, vienen comparsa de muchas provincias, un curso muy lindo, grande, muy popular. Así que, bueno, también aprovecho la oportunidad para... Decirle a ustedes que lo invitamos y que lo vamos a estar esperando en Famaya porque son tres noches espectaculares que por suerte se han convertido en uno de los cursos más importantes de, eh, de Tucumán ¿no? y del norte también porque el venir comparsa de Santiago, Cantamarca, de Corrientes y de las mejores comparsas de Tucumán este, se ha convertido en un, en un evento muy grande, muy importante y muy lindo y que también la gente puede trabajar, la gente puede vender, por eso es que lo hacemos con entrada gratis, porque queremos que el sol salga para todos. Mm -hmm. Qué bueno eso, que el sol salga para todos, digo estamos hablando de muchas obras que van a beneficiar a la gente, que le va a cambiar la calidad de vida a muchos vecinos y vecinas de Famayá, y también con, con la entrada del turismo, ¿no? que puedan llegar y sentirse muy cómodos. Sí, por suerte, nosotros hicimos de Famayá una ciudad muy pintoresca, ...y que ha sido abrazada y querida por todos los humanos... ...una gran mayoría que vienen a Pamayá... ...y el hecho de que vengan ya, nuestra gente trabaja... ...vende sus empanadas y la empanada genera mucho trabajo... ...es muy complicada hacerla, pero también deja el beneficio... ...incluso este año tuvimos un éxito total, un récord... ...había días que no podía entrar más gente... ...de la cantidad de gente que venía al balneario... ...porque el balneario tiene al largo, los, los dinosaurios, eh, la gente puede traer y hacer sus asados, compartir en familia, es muy, muy accesible y hace que el bañario es un verdadero caribe que está instalado acá en que Este año la gente se da por el calor porque está a mano, porque la verdad es que Famaya es el epicentro, Famaya no es lejos de a donde estés, y eso nos ha permitido tener una gran bendición, y Famaya ha tenido turísticamente el turismo local, ¿no? Cierto es que los turistas cuando vienen a Tucumán quieren conocer Famaya, pero eh, nosotros basamos nuestra fortaleza, nuestro interés, en que la gente venga a Fama ya los fines de semana y ahí trabaja el bar, el restaurante y eso hace una cadenita, un movimiento económico que nos ha permitido que Fama ya tenga un movimiento económico lindo. Y más imaginamos en mm. temporada, hemos hablado en su momento con distintos responsables, sí. tanto de eh, la cuestión y los negocios que tienen que ver con los hoteles, con los comercios, inclusive con el turismo, y en promedio en Tucumán ha sido un buen comienzo de temporada, todavía sabemos que falta. ¿Cómo estuvo Fama y ya? Hermoso, lindo, <risas> éxito total. Este año, este año ha sido una verdadera bendición. Dios ha sido generoso, nos dio días lindos, día que llovieron, pero que el verano es así, hay días como este fin de semana, nosotros no tenemos problema de agua, de estancamiento, por si sí hubo muchos árboles que volteó el viento, pero hubo que, que hacer lo que corresponde y dejar listos los lugares, digamos, nosotros reaccionamos inmediatamente cuando tenemos problemas y eso nos permite seguir funcionando. Bueno, hay muchas horas por, por, por delante, la temporada ha sido muy linda, falta todavía, los carnavales van a tener también su momento, así que bueno, hay mucho hay mucho para ir armando para, para este año. ¿Cómo ve también eh, usted como, como intendente las elecciones, que la tenemos también muy cerquitas? Sí, nosotros en Tucumán estamos votando el 14 de mayo, uh -huh. y ese día se le define la fórmula... Uh, diríamos de gobernador, quienes van a elegir, quién va a gobernar el destino del gobierno tucumano y en eso nosotros, como del Frente para todo en unidad y en función del interés de ganar vamos a trabajar enormemente junto a la fórmula Jaldo Mansur, que son nuestros candidatos y esto tiene tres, tres secciones, cabeza, capital, el este y el oeste, y nosotros vamos a recorrer el oeste ...y estimamos que la fórmula del Frente para todo va a andar muy bien... ...y en el oeste que a mí me toca amacarme desde Tafi Viejo hasta La Cocha... ...pasando de Hierbabuena, Verdi, Famayá, Montero, Aguilares, Chico, Santana... ...y en este, todo esos sectores vamos a andar y por suerte estamos andando... ...y tenemos muchos amigos y tenemos muchas expectativas... ...y tenemos un equipo que está trabajando en función de la candidatura de mi persona para intendente, nos acompaña a la señora de Nájar en la talita con su hija y en Lule nos acompaña, que lo vi Patricia Lizárraga es nuestra tercera, bueno, estamos recorriendo creo que vamos a andar muy bien en la modestía en la digamos la capacidad de trabajo creo que tenemos muy bien armado tenemos mucha expectativa y creo que en Tucumán este, están dadas las condiciones para que el peronismo pueda seguir siendo gobierno Dentro de lo que fue el proceso de, de las reuniones previas para que esta terminal de ómnibus pueda tener lugar y que ya estemos hablando que es casi casi una realidad, falta ya, la, ya están las firmas, después vendrán las licitaciones y todo lo que corresponde, tuvo la oportunidad de reunirse con Mansur antes de, de volver a la provincia. Sí, sí, sí, sí. El otro día estuvimos juntos esta semana, ya estamos esperando que el jueves venga a asumir todo Por suerte desde que Mansur estuvo en la nación, junto a Sandra Mendoza, que es nuestra senadora nacional, que le consigue para los municipios comunes y en especial para Famayá, hemos podido tener un aporte de obras importantes, pero no tan solo para Fama ya, ¿no? para todo Tucumán, y eso este, habla bien de que Mansur, mientras estuvo en la nación, no se olvidó de Tucumán, trabajó por Tucumán y ahora vuelve. ...para ponerse al frente de la campaña electoral... ...y bueno, eso creo que también para el perónimo... ...va a ser un gran motivador. Uh -huh, tal cual. Eh, bueno, lo, lo ve bien. ¿Cómo ve también la, la, la postulación para... ...para intendente de San Miguel de Tucumán? Y nosotros en unidad tenemos mucha posibilidad... ...imagínense en San Miguel de Tucumán... ...va la compañera Chala, uh -huh. que ha sido ministra... ...que ha sido electa diputada nacional y que goza de la fe del reconocimiento de la mayoría de la dirigencia no que son los que dirigen la gente y en capital con Rosana Chala, en unidad no con un solo candidato al peronismo se potencia y tiene fuertes posibilidades, todo depende también del accionar de la oposición que todo indica que están divididos, que todavía no se acordaron entre ellos, pero nosotros no nos detenemos en lo que es la oposición, nosotros reflejamos nuestro accionar y todas nuestras acciones van en dirección a que desde la unidad y en función de trabajar para la nómina del gobernador, el vicegobernador Jaldo Mansur, en la intendencia en capital el peronismo va a andar muy bien y va a ser un final abierto con todas las posibilidades que capaz que el peronismo pueda ganar la intendencia en capital. Intendente, no va a faltar oportunidad para molestarlo, seguramente en los próximos meses, teniendo en cuenta el año electoral, ya para hablar cuestiones puntuales que tengan que ver con la política y la campaña. Que Dios los bendiga a usted.